Buenas noches Ya valió Bueno, empezamos un poquito mal Target Kik Butowski jamás falla. Adiós, Master. Surprise, motherfucker. Vengase <tose> a tu madre. <tose> ya valió madre. <tose> <tose> <tose> <tose> ¿Te lo buscaste? Help me! ¿Sabe o nada, tonto? Hello, motherfuckers ¡Belera de inválido! ¡Apúrale, amiguito! Enemy spotted. <laughs> <laughs> I don't care. ¡Vale, cagón! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la pego. ¡Ciermen los pinches chingadazos! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Ya valieron quieren más! <mates. risa> ¡Mala idea! Vaya, vaya, hijo de tu puta, cagaste. Tus últimas palabras. Surprise, motherfucker. Nope. ¡Poco! ¡Poco! Se armen los pinches chingadasas ¡Hasta luego! Sabio Nara, nada, tonto! ¡Aguá! No es tan rápido Lo que esperaba, pero estoy satisfecho, ah, veremos qué sucede. No,